Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Duarte y quiero invitarlos a nuestro próximo webinar con SoftSeguros, donde les enseñaremos a crear contenido creativo para sus redes sociales. No se lo pierdan, es este viernes 2 de noviembre a las 11 de la mañana en el Facebook Live de SoftSeguros. Saludos.